Pff <sniffs> Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Oficialmente ya hemos llegado a la mitad de este mes 50% recorrido del camino a Halloween Y yo la verdad es que me siento muy a gusto, me siento muy complacido Me lo he pasado relajado, sobre todo esta semana Tuve que tomarme un alejamiento Del internet para disfrutar de Películas, disfrutar de series Disfrutar de mis lecturas y la verdad Es que desde hace algunos días estoy En un mood bastante agradable Bastante estable y hoy ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a haber Video de la semana dedicado A la autora que estuve leyendo? Pues yo también pensé eso pero no aquí andamos Este domingo entregándole Este espacio a Carmen María Machado, una autora que Ustedes ya vieron y yo ya lo hace me costó muchísimo trabajo entender su obra o bueno, no sé si la entendí para empezar, pero la experiencia honestamente no fue muy agradable. Sin embargo, quiero que hablemos de esta señora porque para mí lo que representa es muy importante. Carmen María Machado es una escritora estadounidense que nació a mediados de los años 80 y que en sus ancestros existen personas latinas. Su abuelo de hecho creo que era cubano, aunque ese tema de la raza no le gusta mucho meterlo en su obra, por lo que estuve leyendo en algunas entrevistas, pero no hay de qué preocuparnos porque hay muchos otros temas que ella sí mete en su obra... ...y que de hecho se siente obligada a meterlos por algunas cosillas que vamos a estar platicando ahorita en este video. Para muchas personas, y me incluyo ya, aunque nada más leí cuatro relatos de ellas, pero creo que esto es una verdad, es un hecho... Es difícil categorizar lo que esta señora hace. Cuando yo seleccioné este libro de su cuerpo y otras fiestas, no me quedaba muy claro si era terror Porque lo recomendaba mucha gente O muchos canales que yo veo Dedicados al género del terror Pero cuando leía la descripción No me lo parecía Porque se enfocaba mucho a la perspectiva De género que se marca Dentro de estas historias Y el terror era como algo ambiguo Que flotaba por ahí en las descripciones Así que no estaba totalmente Seguro, pero una vez que Lees las historias entiendes un poquito Por qué este libro de relatos se desenvuelve bien dentro de la comunidad que gusta de las cosas spookies Para Machado es importante considerar que dentro del de género Lo principal es construir el mundo en donde tu historia se va a desarrollar Y que como autor tienes que tener la habilidad para cualquier cosa que pase en este mundo Por más fantástica que sea, tenga una lógica para tu lector Eso es lo que ella considera primordial de escribir una historia de género Y lo literal Literario va más encaminado a la psicología del personaje, a los diálogos, a el lenguaje y para ella no existe ningún problema que estas dos cosas existan al mismo tiempo porque no sé si ustedes lo sabían pero dentro del mundo de la crítica literaria siempre hay como que una vista fea hacia las historias que son de género fantasía, ciencia ficción terror, y para esta señora no es necesario, porque sin importar desde qué género estás escribiendo, tú puedes presentar una historia que explore el lado humano de los personajes y ofrezca algo que vaya más allá del género en el que se está contando, y eso es algo que muchos autores de terror han dicho cuando Stephen King le dieron un premio sobre algo de Estados Unidos, de las letras de Estados Unidos, por allá de inicios de los 2000 Él dijo eso mismo no, no desestimen el horror No lo lean solamente porque crean que es inferior A la buena literatura Que están escribiendo otras personas Porque a través de esas historias terroríficas Podemos llegar a conocer muchas cosas Que de otra forma No podríamos poder explorar O presentar al público Que sí gusta de este tipo de historias Y que esta autora tenga Esta misma mentalidad me parece Increíble y tomando en cuenta la buena recepción que sus historias han tenido dentro de la crítica especializada, habla de que ella sabe lo que está haciendo Desde muy pequeña ella ha escrito Historias especulativas Por ahí menciona que a los 10 años Escribió sobre una niña que tenía Un tumor cerebral, se muere y viene Un ángel a visitarla Haciendo también referencia a que Desde muy temprana edad ella estaba Muy interesada en escribir sobre El cuerpo de las mujeres Eso queda muy claro dentro de este Libro de relatos que seleccioné para leer En esta semana, pero al parecer También en otras obras que ella escrito a lo largo del de tiempo. Un punto y un tema también muy importante dentro de su obra y de su propia vida personal es el tema LGBT. En algunos videos de lo que leí esta semana les comenté que había historias sáficas por ahí en algunas de sus protagonistas y parece ser que eso no se limita solamente a este libro, sino que la mayoría de sus personajes femeninas en toda su obra o son bisexuales, o son lesbianas, o tienen algún tipo de encuentro sáfico con algún otro personaje femenino dentro de las historias. Y es que ella misma ha tenido relaciones con otras mujeres a lo largo de su vida. Creo que uno de sus libros más nuevos que se acaba de publicar en español, que se llama En la casa de los sueños, creo que lo tradujeron, habla precisamente del proceso en el que ella estuvo en una relación tóxica, con otra mujer, así que se encuentra Eso a lo largo de toda su obra Y a mí me parece muy interesante Porque no solamente lo hace desde su experiencia Sino que invita a más Personas LGBT a que Escriban sus historias, porque escribir Tus propias historias lo considera Ella como algo Activista, porque contar Lo que tú has bebido, de la forma En cómo tú lo quieres contar, sin importarte Lo que nadie te diga Es algo radical, porque estás Yendo en contra del sistema que solamente quiere presentar cierto tipo de historias que cumplan con los estándares heteronormados que existen en la sociedad y que tú llegues a romper de alguna forma ese sistema que está creado es algo importante le dice a todas estas personas LGBT que sí, la industria es una industria misógina y racista así que te vas a encontrar con muchas barreras a lo largo del camino y va a ser normal que algunas personas vayan a tirar la toalla y ya no querer hacer nada por lo estos obstáculos que se van a encontrar pero aún así no los desalienta les dice que existen diferentes recursos, les menciona becas les menciona programas, de verdad que esta señora si sí hace un trabajo muy importante en alzar la voz y también le pide a aquellas personas que viven en privilegio que le permitan a otras personas alzar la voz ella no es muy creyente pero para nada de esa idea de darle voz a los que no tienen todos tienen voz, dales una plataforma forma para que puedan gritar lo que tengan Decir. Les digo, esta señora, ella sí viene con una agenda Si hay una agenda LGBT, esta señora la está coordinando Dentro del mundo de la literatura Y a mí la verdad es que eso me gusta Mientras más estaba leyendo sobre todas estas cuestiones Más me pesaba no haber disfrutado las historias Que estuve experimentando de ella a lo largo de esta semana E incluso ahorita, ya en octubre Sus relatos me cuestan mucho trabajo Hay algunas experiencias tal vez por las que yo no he pasado que hacen que haya una barrera de conexión con las historias. Otro tema también que es relevante en sus historias es el sexo. Carmen María Machado viene de una familia tradicional bastante religiosa y ella comenta que cuando empezó a practicar el sexo fue una revelación pero aún así tenía algunas ideas un poco extrañas sobre este acto por el hecho de que es una persona que creció en una familia religiosa un tanto conservadora, así que ha sido toda una experiencia para ella escribir sobre este tipo de temas, pero ha sido importante también porque a través de su escritura pues ella ha podido expresar Todas estas experiencias que ha vivido. Que incluso con leer cuatro relatos aleatorios de este libro. De su cuerpo y otras siestas. Podemos notarlo porque en los cuatro relatos. El sexo es una parte importante de la narrativa que nos está presentando Entonces esa es Carmen María Machado Si ustedes ya leyeron me gustaría saber sus comentarios ¿Qué les pareció? Si la tienen en el radar Si no sabían quién era Yo ya desde el año pasado había visto el libro de ella que me salía por todos lados Pero no le había dado una oportunidad Y ya que se la di no terminó de convencerme pero ahí sigo, voy a tratar de leer más adelante, no sé cuándo, el, el libro nuevo que tiene en español de En la Casa de los Sueños. Pero bueno, nocturnos, eso va a ser todo por el día de hoy. Ahorita me voy a poner a hacer mi tarea, me escribí en un taller de cuentos de terror y ya nos mandó el maestro las lecturas que tenemos que hacer para este martes. Así que lo que pienso hacer esta noche, leer, subrayar y yo llegar como un buen estudiante a mi primera sesión para ya yo empezar a escribir cuentos de terror. En fin, ustedes ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.